Amor y pura magia, así ha sido el primer ensayo en Lisboa de Alfred y Amaya para Eurovisión 2018 Alfred García y Amaya Romero ya han demostrado en más de una ocasión que el amor que se profesan el uno al otro trasciende lo terrenal, experimentando una conexión única el uno con el otro la mágica interpretación que los dos hicieron de tu canción en Operación Triunfo les valió para hacerse con los billetes directos a Lisboa y representar a España en el Festival de la Canción de Eurovisión de 2018. Desde entonces, los cantantes emprendieron juntos un intenso recorrido antes de llegar a la gran final. Con la cuenta atrás a punto de acabar, Amaya y Alfred han pisado por primera vez el escenario de la Ultis Arena y han comenzado los ensayos técnicos, ultimando cada detalle para asegurarse de que todo salga a pedir de boca y que el 12 de mayo puedan deleitar al público europeo con la actuación más romántica de la noche. Seguros de sí mismos, de su talento y de la buena sensación que provoca su historia de amor en los espectadores, han decidido actuar sin nada más sobre el escenario, olvidándose de los coros, de los instrumentos e incluso del resto del mundo. Amaya y Alfred prometen llevar a cabo un espectáculo muy íntimo en el que las miradas cómplices y los gestos de afecto jugarán un papel fundamental para transmitir a todo el mundo lo mucho que se quieren, finalizando con dos estrellas fugaces que atravesarán la tribuna. Bien preparados. La de Pamplona, vestida con un precioso mono en color blanco marfil, y el catalán, cubierto con un elegante traje en burdeos, llenaron de encanto el recinto durante las tres pruebas de luces cámaras y posiciones que llevaron a cabo, cerciorándose de que realización de su show refleja todo aquello que quieren transmitir. El tema que interpretarán, compuesto por Raúl Gómez y Silvia Montoro, relata a la perfección las tres fases por las que pasaron Alfred y Amaya antes de llegar a enamorarse mientras convivían en la Academia del Talent Show de RTV, encuentro, diálogo y explosión de amor. Después de los ensayos, la pareja con más química del momento, ha asegurado que se han sentido muy cómodos en su primera toma de contacto con el impresionante escenario del estadio. Alfred y Amaya aseguran que llegan bien preparados gracias a su paso por el programa que les lanzó al estrellato. Operación Triunfo ha sido una gran preparación para este festival. Nos hemos sentido muy cómodos en este escenario, han confesado tras las pruebas. Aunque, según las encuestas, los representantes españoles no se sitúan entre la lista de los favoritos, la esperanza es lo último que se pierde, y los cantantes esperan deslumbrar a la audiencia con una exhibición de lo más grande y sobrecogedora, la de su amor.